Hola, bienvenidos a red 77 En esta ocasión tendremos la oportunidad de descargar Youtube Advance que es para ver videos con la pantalla bloqueada y sin ningún tipo de publicidad Bueno les voy a decir que es Youtube Advance Youtube Advanced es una versión basada en la aplicación oficial de Youtube que le permite ver videos y publicidad. También es libre de anuncios, inyectado en la aplicación original. Además, hay muchas funciones avanzadas que la aplicación oficial no ofrece. Por ejemplo como el modo PIP, imagen en imagen, que permite reproducir videos mientras se usa otra aplicación y reproducir videos en segundo plano mientras la pantalla está bloqueada. Bueno, les explico en qué consiste cada una de estas dos APK. Youtube avance es donde nosotros veremos los videos. Aparte de esto eh, trae unas ventajas, es pues, por ejemplo que no trae publicidad, eh, podemos salirnos y seguir reproduciendo la música eh, y muchas cosas más, ¿cierto? Micro G es para iniciar la sesión de Google en Youtube y sin este no sería posible. Bueno, las funciones de youtube sería bloquear todos los anuncios reproducción de fondo fuerza pp9 o hdr anular la resolución máxima pellizcar para acercar alternar temas como el negro el oscuro y el blanco el modo pip imagen en modo de imagen función de repetición automática Velocidad y resolución preferida. En conclusión, con esta aplicación, ahora puedes disfrutar de una versión sin anuncios de YouTube en tu dispositivo Android. Es 100% seguro de usar, ya que la aplicación oficial con funciones inyectadas en el módulo para la reproducción en segundo plano. Bueno chicos, después de haber descargado los dos enlaces que les dejé en la descripción, vamos a proceder a la instalación. Bueno. Primero vamos a empezar instalando YouTube Advanced, entramos en ella y nos va a decir que preparando la aplicación, esperamos y le daremos en instalar, está instalando ya quedó instalado en nuestro dispositivo Android le damos en abrir y cerramos bueno ahora continuaremos con Micro G vamos a entrar le damos instalar y listo ya hemos instalado Micro G Ahora conozcamos un poco la aplicación, entramos en la parte superior derecha le damos en el icono y para cambiarle el color a YouTube le damos en configuración, bajamos hasta ajustes de avance. ajustes de diseño y le vamos a dar acá en Dark hemos cambiado el color. Listo chicos, esto sería todo por hoy. Espero les haya gustado, les haya servido y no olviden suscribirse. Gracias.